Hola, mi nombre es Jean Hay. Soy la clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El mundo de la música es mágico y maravilloso. Se dice que la música es la idioma universal de toda la humanidad. El maestro Herrera de la Fuente decía, no importa lo complicado, que puede parecer la música, todo se reduce a canto y baile, baile y canto. En las clases de música de cámara con Marcel Moïse en Marlborough, él estaba sentado a mi lado, brincando, bailando en su silla y cantando línea, línea, línea, línea, mientras estuvimos tocando este, la serenata de Dvorak y el petit symphony de Bruno. Jonah Etlinger, que era clarinete principal de la filarmónica de Israel y profesor de clarinete en Guildhall, en el Guildhall de Londres, decía, siempre hay que contar una historia no solamente tocar las notas. Entonces, como músicos, concertistas, nos toca siempre estar buscando, buscando la intención, el corazón y el alma de la música. Ahora voy a cambiar de tema. Voy a hablar de las boquillas. Seguramente, cuando yo empecé, usé la boquilla que venía en el estuche con el clarinete. Pero mientras que vas avanzando, tienes que buscar boquillas mejores. Boquillas que van a ayudar con el sonido, la afinación, la articulación. Entonces, creo que la primera boquilla buena que usé fue un Selmer un selmer hecho de cristal. Pero creo que luego lo rompí con mis dientes y entonces cambié al a Van Doren 360, Casper, uh, luego fui a Buffalo a buscar a Jimmy Pine, el clarinetista principal de la orquesta ahí y compré una de sus boquillas Luego este, las boquillas Selmer trabajadas por Matson. Luego las boquillas de Larry Combs. Y ahora estoy usando boquillas de Ramón Wachowski. Y sí, son muy buenas boquillas. Aquí tengo un estuche. A ver si pueden alcanzar a ver. Ahí están varias boquillas. Y luego, la otra tema con las boquillas es que tienes que encontrar las cañas adecuadas o las cañas que van. Con la boquilla que estás usando. Yo casi siempre he usado las cañas Van Doren y ahorita la, este Van Doren V12 es lo que va con estas boquillas de Ramón. Pero Van Doren tiene muchos tipos de, de cañas así. Y luego, con el, la boquilla de Jimmy Pine, yo tenía que usar um, cañas Glotin. Ok. Ahora quiero hablar un poco de cómo cuidar el clarinete. A veces se hay que estar quitando polvo aquí, así, con un, un cepillo chiquito y luego este un, cada tres meses más o menos hay que usar aceite uh, para lubricar el, los mecanismos los mecanismos entonces uh, se pone un po una gotita chiquita de aceite Así y así y luego hay que mover la llave, las llaves para que se mete el aceite. Muy bien. Es todo para hoy. Uh, muchas gracias por su atención. La vida es bella. Cuídense mucho. Hasta la próxima.